Buenos días. Eh, se va a proceder a la defensa del proyecto final de carrera, desarrollo de un sistema de identificación de objetos para personas invidentes mediante dispositivos Android, que presenta don Germán González Rodríguez para conseguir el título de ingeniero en telecomunicaciones. A Muchas gracias. Eh, antes de tema, buenas tardes a todos. Eh, gracias por asistir hoy aquí. Presidente del Tribunal, eh, mi proyecto se llama Desarrollo de un sistema de identificación de objetos para personas invidentes mediante dispositivos Android. El proyecto ha sido tutorizado por Federico Botella Bevia, al cual el cual se encuentra aquí presente y al cual eh, no tengo palabras para expresar la, la gratitud que tengo hacia él. Bueno, empiezo con el desarrollo del proyecto. Eh, Pongamos pues en contexto, de acuerdo, eh, en 2010 la Organización Mundial de la Salud estimaba que existían a nivel mundial aproximadamente más de 39 millones de personas invidentes ¿de acuerdo? con el fin de mejorar ¿de acuerdo? Eh, la calidad de vida y favorecer la interacción de este tipo de personas pues creemos que se hacen necesarias soluciones tecnológicas que se adapten a este tipo de necesidades que tiene esta persona este proyecto pretende contribuir a ese fin ¿de acuerdo? Entonces eh, nos planteamos el problema. Aunque existen en la actualidad, ya existen soluciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Para, para identificando objetos por las personas invidentes, ¿de acuerdo? Este proyecto pretende mejorar ciertas cosas que estos no, no tienen, ¿de acuerdo? Pretendemos que sea una solución de fácil acceso, que sea fácilmente manejable y de uso sencillo, que no se encuentre ligada. A un dispositivo hardware de uso específico, como pudiera ser un lector de color para la ropa, por ejemplo, que permita obtener la mayor cantidad de información posible del objeto y que no se limite a la identificación de un tipo de objeto concreto, ¿vale? Como pudiera ser la ropa o los alimentos o algo parecido. Claro, para desarrollar estas. Para desarrollar estas, estos objetivos, nos planteamos un primer, una primera base de nuestro proyecto. era utilizar el sistema Android. ¿Qué es Android? Por si alguien no lo sabe, Android es un sistema operativo basado en Linux diseñado originalmente para ser utilizado en teléfonos móviles, aunque en la actualidad se encuentra en infinidad de, de, de productos de hardware, ya sean tabletas o incluso televisores. ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros queríamos de Android? Pues, Principalmente que, que se encuentra disponible en dispositivos portátiles, buscamos que fuera manejable nuestro dispositivo Está altamente, está altamente extendido y con alta, tiene alta disponibilidad. Eh, Google afirma haber distribuido más de 900 millones de dispositivos a día de hoy. Él es un dispositivo programable, lo que a nosotros nos sirve para poder hacer una aplicación para él. Y es accesible, ¿de acuerdo? Es muy accesible, tiene un lector de, de pantalla incluido en el software y permite la lectura de elementos de pantalla y la, y la lectura de estos elementos por voz. ¿De acuerdo? Dispone de una base de datos para el almacenamiento de las descripciones y dispone de tecnologías. De acuerdo, que eh, reaccionan en función de la proximidad. Esta tecnología es el segundo pilar de este proyecto, que es lo que se llama es el NFC. ¿Qué es el NFC? El NFC es una tecnología inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. De acuerdo. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué la usamos? Pues la principal característica por el cual la usamos es la comunicación inalámbrica por proximidad. De acuerdo. Permite además pequeñas transacciones de datos y opera en la banda libre de frecuencia de ISM, que son los 13,56 MHz. Tiene dos modos de funcionamiento, que también los usaremos y los usamos en el proyecto y nos son eh, útiles, que es que, que funcionan los dispositivos NFC en modo activo o en modo pasivo pueden funcionar. El modo activo en este caso sería nuestro teléfono móvil, nuestro dispositivo Android, y el modo pasivo son las etiquetas NFC, que encima nos permiten eh, almacenar información en ellos. Vale, una vez que ya tenemos los pilares de nuestro proyecto, pasamos a, a desarrollar qué cómo queremos que funcione esta aplicación. ¿De acuerdo? Pues buscamos que el usuario sea capaz, acercando su dispositivo móvil al objeto, de identificar, de saber qué es ese objeto. Claro, mágicamente con Android y NFC no vamos a saber, el, el sistema no va a saber identificar el objeto. Por lo tanto, se hace necesario que se cumplan dos condiciones en este sistema. Por un lado, que el objeto haya sido etiquetado con una etiqueta NFC, ¿de acuerdo? Y que se haya almacenado una descripción en el dispositivo relacionada con el identificador universal de esa etiqueta. Si no, es imposible obtener una descripción para este objeto. También queríamos que los usuarios fueran pudieran introducir sus propias descripciones en caso de así desearlo. Por eso en la aplicación Android hay una sección para la cual el usuario de manera accesible pudiera introducir estas descripciones. Claro, hay un problema al almacenar las descripciones en el teléfono móvil, no podríamos compartir estas descripciones. Por eso se pensó en el desarrollo de un servicio web que, además de ofrecernos esta sincronización entre los diversos usuarios, nos permitía la recopilación de datos estadísticos. Seguíamos teniendo un problema, zonas sin cobertura, personas sin Internet. Claro, teníamos un problema, pero teníamos también el beneficio de que las etiquetas NFC tienen memoria interna. entonces Aprovecharíamos también para almacenar estos datos dentro de las propias etiquetas NFC. Como antes hemos comentado, nuestro sistema queríamos que estuviera disponible para todo el mundo. Las etiquetas NFC son difíciles de conseguir a día de hoy. Por eso también se pensó y se introdujo una tienda de etiquetas en la propia aplicación Android, etiquetas físicas. Una vez ya que teníamos ya la, la idea, de, ya teníamos hecho el, el, cómo queríamos que funcionara, pensamos en unos ámbitos de uso del, de este sistema. Y pensamos en dos ámbitos de uso. Un ámbito de uso que sería el del hogar, el del usuario final, que... Se bajara la aplicación en su casa y él podía introducir sus descripciones para sus objetos comprando sus etiquetas y adhiriéndolas a sus objetos. ¿De acuerdo? Y otro uso, el uso en ámbito comercial, que en el cual el comerciante introduciría las etiquetas él, entonces cuando fuera un usuario invidente a comprar sus productos, este usuario de manera autónoma podría saber el color, el patrón, el, el precio, por ejemplo, del producto con el beneficio que se supone para el usuario. Y por otro lado, para el comerciante también tiene el beneficio de, en, por un lado, la, lo que podría decirse la fama o el, o el, el, bueno, el beneficio que tiene de nivel de cara público, público, ¿vale? es muy buena fama por eso, y que también nos sirve, le sirve para tener una recopilación de datos de uso de esas descripciones y poder hacer campañas de marketing en función a eso. Entonces, Al final tenemos una arquitectura de nuestro sistema que está compuesto por dos subsistemas, un subsistema Android, ¿de acuerdo que es el del usuario final, el cual lee, el cual reacciona con la etiqueta NFC obtiene la descripción del sujeto, de su objeto, esa descripción se sube a un sistema web mediante un servicio y luego la otra parte que es el sistema web por el cual el usuario registrado que se podría decir que es el comerciante ¿de acuerdo? Eh, puede ver cómo se ha usado sus etiquetas ¿de acuerdo? y por otra parte un administrador que el administrador sería el encargado de la, eh, de la gestión de todo el sistema además de poder ver sus descripciones vale. Bueno, Esto es un proyecto de, de, de ingeniería del software evidentemente tenemos que hacer una metodología de ingeniería del software por eso necesitamos hacer un análisis de requisitos necesitamos hacer un modelado de nuestro sistema en este caso eh, hacemos una pequeña mención a los casos de uso qué, qué, qué, qué es esto que qué concibimos eh, al hacer el análisis de requisitos tenemos una serie de casos de uso, en el caso de la aplicación, como son dos subsistemas, en el caso de la aplicación Android, tenemos una gestión de descripciones, una gestión del historial, una compra de etiquetas NFC, que se sería la tienda, y una gestión del sistema, que serían los ajustes. Como se puede ver, el caso de uso del usuario, que podría, uno de ellos, es mostrar descripciones, añadir descripción editar descripción o eliminarla. En el caso del sistema web, por ejemplo, el, el usuario el, tenemos varios casos de uso también, como sería la visualización de la página de inicio, la gestión del sistema, la gestión de usuarios la gestión de los productos, etcétera una vez que ya teníamos recopilados nuestros requisitos pasamos al modelado de, de clases Modelábamos las clases que haría falta para desarrollar nuestra aplicación, Sigue, seguimos teniendo dos dos subsistemas, la aplicación Android y el sistema web y por lo tanto teníamos que diseñar dos modelados de clases distintos, por un lado para la aplicación Android tenemos una actividad principal, que la denominamos MainActivity, que es la que se encarga de la que tiene que contener todas las aplicaciones Android y en la que se encarga más o menos de, decir de, gestión de, la, de la gestión de, la, de las demás clases. ¿De acuerdo? En las demás clases pues, son unas vistas, son la clase que se encarga del reconocimiento de voz, de la lectura de los textos por pantalla, de la interconexión y el intercambio de datos con el servicio web o del NFC. En el caso del sistema web, tenemos una clase de usuario, esta clase de usuario maneja descripciones. Tiene dos hijos que son el administrador y el usuario registrado. Y el usuario administrador puede eh, gestionar los productos. ¿De acuerdo? En otro lado de cosas, seguimos con el modelado, modelamos la base de datos. Eh, en función. Seguimos igual, tenemos dos bases de datos: una para la aplicación Android una para el sistema web. ¿De acuerdo? En la aplicación Android. Eh, tiene una clase. Tiene una clase usuario, esta clase usuario tiene varias, tienen varias descripciones. Una entidad, tiene una entidad usuario, una entidad, la entidad de descripción y la entidad historial, que es la encargada del de de almacenamiento de historial. Tenemos una entidad en la parte del sistema web, tenemos una entidad usuario también. Tenemos una entidad de descripciones que almacena todas las descripciones que se han introducido durante el sistema y una entidad producto, que son la, los productos que se venden en la tienda. Pasamos al, al modelado de, de las características nacionales del sistema en este caso es igual, aquí lo que mostramos es las secciones que contendrá la aplicación final por un lado tenemos la, la parte de la tienda, las etiquetas, la, la gestión de las etiquetas la gestión del historial y los ajustes, son secciones de nuestra aplicación Android para el sistema web mostramos para cada usuario de acuerdo, eh, cada una de las secciones por un lado, eh, tenemos la gestión de, de las estadísticas por parte del usuario registrado, la gestión de las descripciones y eh, la recuperación de contraseña, en caso de que así lo quisiera. Por parte del usuario administrador, igual tendría su gestión de estadística general, la gestión de, las, de los usuarios y tendría también una lista de las descripciones, al igual que el usuario registrado. Bueno, Una vez modelado todo el sistema, pues pasamos a, a su implementación. ¿De acuerdo? Que, seguimos igual, tenemos dos subsistemas, tenemos que hacer dos desarrollos distintos. Empezamos por la aplicación Android. La aplicación Android utilizamos Java para el desarrollo, más que nada porque es obligatorio para por ser Android, no podemos elegir otro lenguaje de programación si queremos utilizar la API. Utilizamos la Android API para el hecho de gestionar el reconocimiento de voz, el servicio web, la... El, el, la lectura de pantalla, de acuerdo, y bajo herramientas como fue el Android, el Android SDK, donde teníamos herramientas de profiling, de poder instalar el, el, el dispositivo, y utilizamos como id Android Studio, es una nueva id que han sacado ahora la nueva Google. Por parte del sistema web ya teníamos más libertad, pero nos decidimos por, por ASP.NET con Web API, por el hecho del manejo ya lo conocíamos y, y es la, la facilidad que nos da. Bajo Visual Studio 2012. Además utilizamos Mercurial como, como repositorio de versiones. Pusimos el almacen, almacenamos, tenemos alojada la, la página en Amazon Web Service, aunque también utilizamos en modo pruebas Azure para ver cuál nos convenía más. Se piensa publicarla en Google Play y se utilizará Web Wallet para la venta por carrito en, en la tienda, ¿de acuerdo? Para la gestión de pagos. Por último, como en todo desarrollo de software, se hace falta ser necesario un, un ciclo de pruebas. Se realizaron dos, en dos etapas, de acuerdo. Primero una prueba básica de interfaz, que es la, la realizó el desarrollador, en la cual solamente consistió en probar, en, en probar que la interfaz funcionara, que no hubiera descuadres, que todo estuviera, estuviera, estuviera correcto. No se encontró ningún fallo grave, de acuerdo. Y luego se desarrolló una segunda etapa que fue la prueba del sistema completo, ¿de acuerdo? En la cual eh, se, se buscaron a dos usuarios, a un usuario no invidente y a un usuario invidente, para que probaran el sistema. Con el usuario invidente no hubo ningún problema, ¿de acuerdo? Pues el propio desarrollador probó igualmente la aplicación y, sabía, y tuvo los mismos problemas que en su caso tuvo la persona esta, sin ningún bug evidente. Sin embargo, el usuario eh, invidente encontramos problemas a la hora de que este usuario siempre utiliza el lector de pantalla ¿de acuerdo? el usuario normal no utiliza un lector de pantalla entonces en, durante el ciclo de pruebas con este error se encontró un fallo que les paso a, a mostrar que fue que el lector, el propio lector de pantalla ¿vale? pues Introducía, el hacía reconocimiento de, los... de voz de la propia lectura de pantalla lo que es un bug evidente porque no se podía introducir por voz ¿de acuerdo? como pueden ver, el sistema interfería ¿de acuerdo? pues una vez de terminado el ciclo de pruebas ¿de acuerdo? pues pasamos a hacer una demostración de qué es nuestro sistema hemos hablado de cómo, lo hemos, cómo planteamos la idea cómo la hemos desarrollado, cómo la hemos implementado, cómo hemos hecho pruebas y quiero mostrarles lo que realmente es el proyecto final de acuerdo, para ello he hecho un vídeo. En un primer momento le muestro la aplicación Android. Esta es la aplicación que se ve al ser comercial. Tenemos una primera sección donde están las, las descripciones introducidas por el usuario. El usuario cambiaría a una segunda sección que es el historial donde están las últimas descripciones que él ha utilizado. <coughs> y luego la sección tienda. ¿De acuerdo? Que es donde compraría los productos en función a lo que él quisiera y las pagaría mediante Google Wallet. ¿De acuerdo? Este, este, esta lista eh, coge los datos del servicio web que ahora les enseñaré. ¿De acuerdo? Por último, la sección, el botón de hardware muestra la sección de ajustes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve una descripción? ¿Cómo el usuario ve una descripción? En este caso mostramos dos descripciones introducidas por el usuario y la parte de arriba representaría una descripción que sería una tienda una etiqueta de una tienda, ¿de acuerdo? El usuario si la aplicación abierta pondría en contacto su teléfono con Camiseta el sistema roja. y le diría lo que es ese objeto mediante voz, ¿de acuerdo? Hay un diálogo evidentemente con lo que lo pone para una persona que no fuera en vidente, ¿de acuerdo? Camiseta roja. Estas dos descripciones están en la base de datos y esta última Camiseta se encuentra en no se encuentra en la base de datos, sino que se recoge del servicio web o de la etiqueta. ¿Vale? ¿Cómo se añade una descripción? En el caso de persona no invidente, ¿de acuerdo? En este caso tenemos, vemos que el teléfono no, no cuenta con ninguna descripción introducida El usuario acercaría su teléfono móvil no se ha La persona está si El diálogo El usuario le daría a añadir ¿Vale? Pulsaría el botoncito para añadir por voz Diría el lo que quiere introducir y guardaría esto es en el caso de una persona no invidente, en el caso de la persona invidente se hace necesario el uso de que el uso del lector de pantalla de Tollback, aquí vemos que sí que cuenta con una descripción, da igual, vamos a introducir una camiseta roja, el caso Ay, no, es igual, here, no sé. I volvería I a decir no, no lo mismo but se sigue la, la I, metodología de, I del lector de, de pantalla ¿De acuerdo? Camiseta roja. Se nota como el bully ya no está, no se encuentra, ya no lee ese diálogo. Y por último se pediría que grabara la etiqueta, la descripción boton, bus, boton, boton, boton, en la etiqueta. De acuerdo. Pasamos al sistema web. Tenemos una página de inicio de, con carácter comercial para vender nuestro producto. ¿De acuerdo? En este caso la parte de red social, unas eh, descripciones y todo muy bonito, muy visual, evidentemente no para el usuario final, pero por si alguien lo ve, unas características del sistema, las preguntas frecuentes, todo evidentemente accesible para que el usuario pudiera leerlo mediante su lector de pantalla, unas screenshots, ¿de acuerdo? Luego tenemos una, un RSS con las actualizaciones del sistema, como un modo informativo, un publicitario de quiénes somos y el formulario de contacto en caso de que deseara mandarnos algún mensaje. Luego tenemos el sistema web con una sección de administrador, que es el que se encarga de la gestión completa del sistema. Tenemos un campo para, si ha olvidado la contraseña del usuario, meter su usuario. ¿de acuerdo? En este caso el usuario es... Eh, administrador y bueno, contraseña, si no recuerdo, se entraría a su parte de administrador aquí el usuario administrador en este caso puede ver los usuarios totales del sistema las descripciones totales, el uso total y los productos que hay con un diagrama, las últimas descripciones, los últimos productos y los últimos usuarios introducidos en el sistema luego tenemos una sección de usuarios, encargada de la gestión de los usuarios el usuario puede añadir, puede ver los usuarios que tiene bueno lo típico aquí puede ver el usuario el administrador, las descripciones que ha introducido, las, el uso que se ha dado de ellas, como se puede ver ahí las veces que se ha usado, podría editarlas, y esto es de donde coge la tienda los datos del producto ¿De acuerdo? aquí vemos cómo modificamos una etiqueta para cambiar etiquetas eh, a etiqueta metálicas a etiqueta metálica, simplemente a modo de, de test, de ejemplo por último mostramos cómo se cambia la contraseña con los formularios adecuados por último la sección de, de usuario registrado, esto sería una sección para el comerciante, mucho más básica solamente puede editar, ver sus descripciones y ver las, cómo se ha usado ¿De acuerdo? Vemos es más o menos el mismo panel, lo que pasa es que solamente tenemos las descripciones este usuario no puede ni vender los productos ni eh, eh, gestionar los usuarios pues aquí el usuario que quisiera podría pulsar la pestañita y editar una descripción para que luego podría verla en el usuario al introducirla al acercar el móvil al sistema y esto es todo por parte de la demostración, ya por último por último ya la conclusión, De acuerdo. como conclusión final Después de todo este proceso, creemos que, que hemos conseguido desarrollar, creemos no, estamos seguros que hemos desarrollado un sistema que cumple con los requisitos que habíamos buscado de manera eficaz y eficiente. Claro, como todo proyecto, pensamos que siempre, siempre faltaría algo más. ¿de acuerdo? En nuestro caso, como líneas futuras de, para desarrollar, creemos que se podría refinar aún más la interfaz de usuario. Creemos que la verdad es que le falta ahí la instalación con el propio usuario esto siempre es un, es un sistema que es continuo y siempre se podría mejorar por otro lado, también creemos que se podría aportar la aplicación a otros sistemas que contuvieran este hardware NFC no solamente bueno, empezando por Windows 8, BlackBerry, o si en un futuro Apple lo considerara, los iPhone y luego también, por ejemplo, la inclusión de funcionalidades que por falta de tiempo, la verdad que nos hubiera gustado introducir una de ellas que recuerde ahora, puede ser la introducción en lote de, de, de descripciones en, en etiquetas, actualmente tiene que ser una a una para un comerciante puede ser un, un calvario ¿de acuerdo? bueno y sin otro particular eh, quedo a disposición de, del tribunal y les doy las gracias bien Sancho Buenas tardes a todos bueno en primer lugar pues felicitarte a ti y a tu director por el trabajo realizado porque me has, me, me, sinceramente porque me ha sorprendido mucho y además muy, muy positivamente y, y la presentación que has realizado ha estado fantástica, ¿no? con el vídeo final en el que se aclaraba perfectamente pues, cómo funcionaba el sistema que había diseñado y que yo creo que, que tiene mucha, mucha utilidad no solo para personas invidentes sino ya. para papánes como yo que si voy a la tienda pues me tendrían que casi describir qué es lo que estoy viendo eh, entonces bueno la, la, la única cuestión es que lo que veo es que, porque yo cuando eh, pensaba cómo funcionaba esto, yo lo que imaginé es que ponías en marcha la cámara, enfocabas el objeto y entonces el teléfono te decía, usted está delante de pues eh, una cartera con, eh, de, de, bueno, en este caso, de tela de, de pantalón vaquero, ¿no? de unos jeans. Pero bueno, sin embargo, eh, está restringido a, al NFC, ¿no? Sí. Sí, hombre. Hacer un proyecto como ese estilo, pero algo de esa entidad creo que, que no abarcaría el tiempo, no, no abarcaría, a ver sería muy complicado de hacer. El hecho de utilizar NFC es simplemente acortar estos uh -huh. este desarrollo y hacer una solución que sea útil y usable. Dentro de lo hombre, estaría muy bien eso lo has comentado. Sí, sí. bueno, lo, no. lo el reconocimiento, pero es muy complicado no, no, a día sí, de hoy. No, claro, porque uno siempre se le va la pena yeah. a lo que no que cuando ves el objeto pues lo identificas, pero en este caso yo entiendo que, que, que como un paso inicial es fantástico, ¿no? No solo, aunque lo, lo enfocáis que es para invidentes, para invidentes sí. tiene mucha utilidad, pero, pero también para videntes, sobre sí. todo para el carro de la compra, si está puesto, tú puedes saber lo que estás gastando sí. y por tanto controlar tu, poco, tu propio... ¿Cómo propio. por ejemplo que la ropa a día de hoy... El NFC es una extensión de RFID. Los precios por etiqueta son muy baratos, ¿vale? Puede estar por pueden ser menos de 10 céntimos para una prenda de ropa, por ejemplo, no es un gasto muy alto, ¿de acuerdo? Es decir, sí que podría introducirse, por ejemplo, en prendas de ropa o en medicamentos. Pues también las tiendas, porque pones la etiquetita en el precio. Sí. Pasa por allí y puedes y saber el, el, el precio. 17 euros por y ejemplo, es una extensión también línea futura? Por eso que es utilizarlo. No sé si existe una aplicación de esas características en las que tú vas pasando el móvil por las etiquetas de acuerdo como cómo tú compras y te va diciendo lo que llevas gastado. Eso no sé si existe o no. Pues puede ser. La verdad es que hay de... no No lo sé. No, es una, esto es una curiosidad. Pues así, porque estoy muy gratamente sorprendido por el proyecto. no que, Pues eh, eh, nada más. Es decir, me sucedido, insisto en que me ha sorprendido muy, muy gratamente y me alegro pues que, que nuestros estudiantes sean capaces de hacer cosas que... Que realmente veo muy útil. Y la última, bueno, ya como curiosidad, es: ¿cuánto cuesta implantar esto a un comerciante? La idea. Para él, completamente, de manera completamente gratuita. lo único precio que le impondríamos nosotros es el poder entrar a su parte de administrador. El modelo de negocio es claro: tenemos dos líneas. En el ámbito del hogar, el usuario final que comprará sus etiquetas. Un porcentaje iría para nosotros. Vale, lo vendemos nosotros, lo que le pagamos al distribuidor, lo que nos sacara el limpio sería nuestro. Por parte del comercio, el comerciante lo implanta a él. Evidentemente nosotros nos ponemos en contacto con él, el que se dedica a implantarlo. Luego el dinero, el dinero que nosotros el beneficio que nosotros tendríamos en un servicio de suscripción, por la cual el usuario, el usuario, el comerciante debería pagarnos para poder entrar a su sección de administrador. Nosotros ahí no entraríamos si quisiera comprar el, las etiquetas NFC de otro, otro fabricante con que siguiera la metodología usada en en este proyecto, en, en este sistema, funcionaría perfectamente. Y, y necesita teléfono. Sí, hay que bajarse la aplicación de la tienda. tienda. Vale. La aplicación sería gratuita, la idea es venderla gratuita. En nuestra tienda, perfecto. No se impone eso. Lo único que tiene que hacer es grabarla mediante este, este sistema o mediante las pautas que se que se darán. Perfecto. Pues nada. Tanto a ti y a, bueno, Roberto, y a tu vale. director. ¿Tu pues nada, yo sumarme a estas felicitaciones, ¿no? tanto a ti como a tu director. no Y, y bueno, y decir que esto también tiene, no solo la parte comercial, sino una labor social importante, uh -huh. porque es dirigido también a un sector de la población que está desfavorecido. Lo importante, claro. creo, creo que es importante. O sea, que además, una labor social. Bueno, yo te voy a preguntar algunas Vamos vale, vale, por vale, saber cómo vale. no funciona. Claro, pues, pues, bueno, eh, supongo que el reconocimiento de voz será a lo mejor a través de una sí. aplicación programming interface, a, lo, a través de una API del sí. sistema operativo. Te podrías encontrar con que eh, ese teléfono, ese dispositivo, está en otro idioma. Eso eh, lo sí. tienes contemplado. Eso está o sea, contemplado. Eh, Me entiendes, el ¿no? Código, el código coge el... ¿de acuerdo vale. es, no, no, te, no, te, no está el sistema, no está, no está eh, sellado para un lenguaje que sea el castellano Evidentemente la interfaz no está traducida Claro, a eso me refería claro. Esa es una de las sí, líneas duras bueno, también El de las comunidades autónomas, claro, claro o Se si dé cuenta que esta nota, pues ya luego te salga si, la, el en si, idioma que toca Si, si el usuario tiene, el, el, el, por ejemplo, el teléfono en catalán, en valenciano No sé si será en valenciano o en catalán, por ejemplo ¿no? sí, <risa> el, sí, el, si, si lo tiene en valenciano, evidentemente a la hora de leer el idioma él descubrirá que, que se encuentra en valenciano y la reconocimiento, el reconocimiento de voz lo hace en valenciano sí, y la voz pero la, la, la, la voz hablada también sería en valenciano. No, no, sí, sí, claro, no, no, porque eso es la API del, del propio... Exactamente, Instagram, yo claro, no me engano Claro, no, tu programa está detrás y te claro, te que claro, dar cuenta de te claro. digo, este no no habla el idioma que yo tengo el software Claro, ¿no? lo que pasa es que el problema es que al estar en castellano la interfaz se me guía claro, en castellano claro, no, no, pero no, no, la no, voz, no, la voz sería en valenciano Bueno, eso te pasa con las aplicaciones del PC, lo pones en catalán, no en este caso no tiene sí. valenciano tiene catalán ya. y bueno, bueno cosas salen en y Ya, no ya te, es que otros no, no habéis... era, era una curiosidad, ya, nada más no, sí. Vale, esa era una curiosidad. Y otra curiosidad que tengo sí, y te la voy a preguntar sí. también es, creo que has comentado en un momento al principio de tu introducción que esto eh, sería válido para dispositivos incluso que no estuvieran en línea, no estuvieran en la red en ese momento, ¿verdad? fuera de, entre comillas, cobertura. sí. sí. Vale, y en ese sentido, pues resulta que tu base de datos, tú tienes una base de datos entiendo como local, sí. ¿vale? Y si hay una serie de transacciones o operaciones, lo que sea, eh, ¿pudieras darse el caso que tuvieras que sincronizar luego a posteriori con sí. el servidor web o sí. cómo? Sí. Y esto lo hace cuando lo pide el, el usuario, cuando encuentra que tiene conexión, co co el... Es que esto no puedo explicar porque falta mucho tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pero... Es, no, no digo, no, que falta mucho tiempo durante la presentación, si no lo hubiera dicho. El sistema lo primero que hace es cuando, cuando el usuario acerca su dispositivo móvil al, al objeto con NFC, primero comprueba el identificador universal de la etiqueta. Sí. Esta etiqueta, lo más, lo más seguro, no, siempre suele llevar grabado ya una descripción una descripción que puede ser que sea más antigua luego en el propio dispositivo, si es la persona que ha introducido esa descripción también tiene almacenada la base de datos y en caso de no estar ahí también, puede estar en un servicio online, de acuerdo, sí. un servicio web ¿cómo, cómo lo hacemos? como las, las etiquetas se pueden editar vía el panel web de acuerdo, lo que hace el sistema es comprobar cuál ha sido la más nueva en editarse Tiene guardamos el campo de último uso, entonces comprueba eso entonces, claro, al usar, el, al acercar el dispositivo, lo que haremos hecho es comprobar cuál de las tres descripciones es más nueva. En caso de no haber online, evidentemente, no podríamos saber si hay una etiqueta más nueva. Ya. Ahí estaría, el sistema está limitado, pero no... Bueno, bueno realmente la pregunta es, si tú eh, hacías algún tipo de transacción en ese momento con el teléfono, ¿cómo luego, en qué momento él se sincroniza ya ah, y hace llegar a la web la información? De acuerdo. ¿Tú lo dices tú? ¿Se conecta automáticamente? Es que el, el en la lectura, el la si, sí, si, si, no si no hay no lectura, claro, pero si no hay lectura del, del dispositivo, por ejemplo, si no hay internet a la hora de leerlo, evidentemente no podemos recopilar datos estadísticos vale Lo tenemos así planteado vale. Más que nada por la Pensando facilidad no, no, no guardamos la sincronía para después ah, vale, luego, Para boca. luego estar pendiente No, no guardamos un bucle ah, esperando vale, vale. Más que nada porque es, es, es relativamente complicado guardar la sincronía de la base de datos. Así que ya. Sí, sí, es, un es trabajo. Por eso, por eso. Claro, estás comprobando, está, a ver. Lo metes local y luego ya lo claro, en el Claro, sí, que pero como se supone que serían tantas. A ver, hemos simplificado un poco el, el, el, sí, el, una el una sistema. Curiosidad. No, no, claro, no tenía más. Bueno, pues eran un par de curiosidades. O sea, te digo que también debes destacar tú mismo que texto tiene una no, labor social? Sí, ¿Qué? Sí, ¿Qué? Ya, ya. ¿Vale? Eso me intento destacar la primera. En bueno, la primera. Gracias. Pues nada, simplemente gracias. de nuevo felicitarte y agradecer claro. tu exposición. Bueno, Germán, yo... Eh, reiterar la felicitación. Creo que... la Universidad y tú mismo ha hecho un magnífico trabajo. Tenemos un magnífico ingeniero de telecomunicaciones delante y, por tanto, pues, eh, la felicitación al, al director por ese acompañamiento que, que ha sido magnífico y que creo que el, que el proyecto que se presenta pues, es de un valor, como diría yo, eh, muy grande porque, si estuviésemos en Silicon Valley, seguramente alguna empresa o algunos inversores pues intentarían eh, comprar la, la idea. Y, es, y por ahí va un poco mi, mi, mi pregunta. ¿no? He estado viendo que, eh, y me gusta este planteamiento en el que tú has valorado el trabajo realizado ¿eh? a, a, por un total de 16.000 euros, aunque el 21 se lo lleva a Montoro, por tanto estaríamos solo en 13.720. Entonces, mi pregunta como padre de la criatura, si yo fuese inversor y viniese a por el, a por la propiedad intelectual realizada por 13.700 euros del ingeniero que hay delante de mí, ¿qué haría? Hombre, sinceramente, sinceramente vender y yendo a royalties, ¿de acuerdo? Bueno, <risa> Sinceramente vendería yendo a Royalties. Más que nada porque el tema de la gestión, la gestión, el tema de, de la tienda, la distribución de las etiquetas NFC es bastante difícil de llevar. De un primer momento la idea es, en todo caso, revender esta parte, decir, tú vende las etiquetas y me llevo una comisión. Es muy difícil para una persona conseguir... Es decir, que no venderías por 13.200... Eh, Aquí realmente esto no es porque vendería la aplicación, sino en realidad intento hacer una estimación de cuánto si una empresa externa, de acuerdo, viniera y me dijera, quiero esto, házmelo. Sí, pero normalmente las empresas cuando compran, compran los derechos de... Evidentemente no vendería por eso. Esa era la pregunta. Evidentemente uh... la, idea, la idea inicial tiene más valor, creo. Es decir, eh, a mí me ha gustado el planteamiento porque permite eh, en un determinado momento que gente, no tanto más en el hogar, es decir, personas invidentes que puedan combinar sus ropa, que puedan pasando saber qué es exactamente lo que llevan, etc. Es decir, que tiene una, un valor respecto al. Al, yo creo que se va a ir implantando el RFit, yo creo que va a ir cada vez más imponiéndose y, y, y será ver cómo se encajan los dos sistemas para eh, que permita directamente casi ya con lo, con lo que venga de fábrica que la aplicación pudiese, eh, que eso pasa obviamente porque el código del RFit tenga su base común, etcétera, etcétera pero bueno, yo eh, creo que has hecho un magnífico trabajo, esto en, en Silicon sería eh, el, una, una pequeña spin-off que empezaría a trabajar Tiene un nombre atractivo, a mí Watami me gusta y, creo que, que, y eh, creo que tienes un camino y si eh, no tienes pensado eh, dedicar a, a la venta sí que haría algún trabajo con, en la 11 o en alguna… Eh, intentar colocar el, el producto porque lo que sí que también, como buen ingeniero, eh, hay que pensar también en el futuro y eh, esto hoy te, te valora o te capacita como ingeniero de telecomunicación de nuestra universidad, pero creemos que en el futuro hay que también eh, me, añadir esa mentalidad economista y que no, no desaproveche la oportunidad de intentar poner en valor el magnífico proyecto que ha realizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si nos dejáis, el tribunal discute. Bueno, reunido el tribunal calificador del proyecto final de carrera desarrollo de un sistema de identificación de objetos para personas indiventes mediante dispositivos Android, presentado por don Germán González Rodríguez para optar al título de Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Miguel Hernández de Elche, este tribunal ha decidido otorgarle la máxima calificación, un 10, con matrícula de